Un joven de nombre José Carlos González Reynoso Se encuentra recibiendo atenciones médicas En el Hospital Público San Vicente de Paul Tras presentar heridas de arma blanca Que se la ocasionó otro En un hecho ocurrido la noche del pasado domingo En la avenida Libertad De esta ciudad de San Francisco de Macorís Estaba comiendo Comiendo fritura Y él Él quería que yo le diera 10 pesos obligado Y yo le dije que yo no puedo dar lo mío así y entonces, él se puso a pelear con el hermano mío, y yo lo desaparté, y entonces, y me agarró de espalda, y, y me metió dos puñalas, ahí en el, en el lado de, Bravo, en el de Manuel en la fritura de Manuel Yo, yo vendo fruta en el mercado, vendo eh, moreno, uno que concha aquí abajo. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.